Este móvil que vamos a presentar se llama Primavera con Campera. Con Campera, sí, muy señor. bien. Y el señor Julián Chabar está del otro lado, pasando el frío, pero disfrutándolo también. ¿Cómo anda, Juli? Bienvenido. Buenas tardes, Juli. Chicos, qué, lin qué lindo saludarlos. ¿Qué le pasaba a Cenicienta a las 12? Se rompió el hechizo. Acá es lo mismo con el sol. Ya se están yendo casi todos, porque la verdad, se va el sol. Y estaba lindo el sol. Hace frío cuando el sol se fue. Y este móvil tiene muchas posibilidades de salir bien, como algunas de salir mal, porque tenemos mucha gente esperando. Pero primero, quiero mostrarles. Había mucha gente en el predio de la Virgen, pero como les digo, se fue el sol y los chicos se van yendo. Pero... Tenemos una enorme variedad de adolescentes que han venido a saludar. Ahora sí, grupo número uno, primero. No, usted es el grupo número dos. Grupo número uno, primero. Igual van a saludar. Mirá cómo las están mirando con celos. ¿Qué? Las están mirando con celos. Como sí, un... porque yo era primera no. Vosotros, no. está bien. Eh? ¿De dónde son? De Barrio. Del Pedro Molina y del Fuerza y Progreso. ¿Y han estado toda la tarde acá? Sí. ¿Fueron a comer a un lado, me dijeron? Sí ¿Estuvo lindo? Sí ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Bien Dicen que los adolescentes no ven televisión abierta Yo les voy a demostrar que es mentira ¿Es que los Él adolescentes no... qué? No ven televisión abierta Que no ven Canal 7, por ejemplo, esta hora ¿Quién está conduciendo el noticiero? Julián Ignacio y Gisela la Julián Ignacio y Gisela no, Campa el... Ignacio Ah, Ignacio ¿Viste? Choque los cinco En el ensayo había salido mejor Grupo número dos Gracias, chicas, por saludar pre... Ustedes son el dos también Vengan, vengan ¿De dónde son? No le haga eso, Julián. Ah, bueno, sobre el 3, ¿De dónde son? De San José, Wey, Miami. ¿Qué han hecho hoy? ¿Cómo han festejado la primavera? Bien, acá vinimos a comer una, un, una hamburguesa. ¿Consiguieron hamburguesa? Sí, porque venían vendiendo, pero la madre ya trajo... ¿Qué trajo tu mamá? Biscochones. Biscochones y facturas. ¿Cómo le han pasado bien, hasta acá? ¿Bien? Bien, bien sí, bien. ¿Por qué se, se ríe? Gisela? la deje que la gente se exprese porque conmigo? Porque es vergonzosa la piba. ¿Eso es vergonzosa? Sí, yo sí. Sí, pero... ¿Sigue el festejo de la primavera en algún lado o ya se termina ahora? No, oh, mira, lo ¿Ah? seguimos. ¿A dónde se van de gija? A la casa de ella, a mi casa. <risa> Los padres, padre. ¿Sigue a la noche o no? No, no. no. no sí. mañana vamos a la escuela. Ah, mañana escuela. ¿En qué ah, bueno, año está? a la tarde, así que no hay problema. qué año está? ¿En segundo? Segundo. No, lo, bueno, está bien. Duerman, descansen. Se toma el adolescente menor de edad, oh. mendocino, cuando sale con los amigos. Toma o no, Yo no, no se toma. tomen esto, fresco, no. tomen esto, juguito. Jugueta. O si no, agüita. Agüita. agüita. agüita. Sí, o sea. Para Muy los bien. prejuiciosos que dicen, bien. gracias al grupo número dos. Adelante. Ah, la bueno, arriba, bueno arriba, pero arriba, se va arriba, por, el pero por el costado. Arriba, arriba. Por el costado. No, ya saliste, ¿cómo andan? No, bien. Pero si ya salieron ¿De, de dónde son? De Santa Elvira, papá Santa Elvira también Sí, perdón El grupo número 2 se está portando mal El grupo número 2 ya salió Si quieren se pone detrás Pero no por el costado ¿Cómo les ha ido hoy? Muy bien muy lindo? Sí, tranquilo ¿Qué han hecho? No, no, no, tomar nada, tomaron no, un jugo y una cerveza Muy tranquilo Sí, tranquilo, el día. ¿Cómo sigue ¿Cómo sigue? Yo quiero saber cómo se sigue la noche En The Bar, boliche. Perfecto. ¿Y ahí hasta qué hora está más o menos? Hasta las 5 de la mañana. Mentira. Pero mañana hay que estudiar. Mañana no hay que ir a la escuela. A trabajar mañana. No a la ¿Ya está inaugurando? ¿Dónde está inaugurando? en la escuela. ¿Dónde estás laburando? En la Feredo de hoy, Cruz. ¿Y te levantás? A las 5 y media. No, ah, pasa derecho. trabajar y ya se levanta porque Va, él es amanecí, joven Amanecido me voy. No dormís. No, bro. Yo en tu época lo hacía y ya, llegaba hasta la una tarde. Lo, lo llevo a hacer ahora y a las 9 de la mañana estoy pidiendo a Dios que me lleve. Imagínate. <risa> no, yo me lo aguanto. <risa> <risa> me lo aguanto. <risa> lo felicito. arriba. Chico, la ¿no? le, bro, papá. ¿Y el le, grupo. más arriba. Bueno, vengan que cerramos. Vengan todos. Grupo número 4, ¿De dónde son? Del barrio 25. ¿Cómo la han pasado hoy? Bien. ¿Cómo sigue el festejo? por lo menos. ¿Se van a algún lado o se termina ahora acá? Sí, nos vamos para el shopping ahora. Para el shopping. Bueno, aplauso para todos ustedes que se han portado muy bien. Vamos. La juventud mendocina festejando acá en el frío de la Virgen. Me quedo con el grupo número dos, que claro... Ah, sigue. Terminamos el vivo y nos quedamos hasta un las dos. Un beso, un beso para mi mamá. Mami, si me está viendo esto, te amo. Y a mi papá. Y a mi abuela Silvia, y a mi abuela... No bien, hacen caso, pero son simpáticas. Ah, claro, hola, Mario, te ¿sí? amo, Mario. ¿Cómo? Bueno, le declaró su amor a Mario. Viene el grupo 2, no. viene el grupo 2. No. No, no, no, no. Bueno, creo que no, ya buena. está. Bueno, hemos cumplido. Si ¿Sí, ya le mandaste. <risas> bien, Me encanta esta habilidad de profesor alumna. Mario. Conozco Mario. Mario. Mario, te amo. Me encanta, no sabes, muy lindo. Por eso ella es mi hija. Bueno, bueno. bueno. <risa> La, las bromas de las adolescentes. Imagínense, si fuera de otra forma. chicas, gracias. No entendí nada al final, de Julián, pero Hermoso perfecto. festejo de la primavera. Hermoso festejo y con los últimos ¿Cuál? rayitos de sol. La gracias. amiga la, ¿La, la gastaba con el papá, ¿Qué ah, decir que dice usted? que es muy lindo el padre, la amiga. Con razón, yo pensaba, Mario es nombre de personas más grandes. Claro, no, no, porque le mandaba a su papá. Gracias, Juli. Abrazo grande Chao. para vos y para todos. Muy bien. Hasta ahí, entonces, el día de la primavera aquí en Mendoza.